Muchísimas gracias a todas y vamos con, con el vídeo eh, Yo tengo ya lo que es el cuerpo de mía, lo tengo cosido Está ya preparado, lo que sí quería comentaros es una cosa Mirad, los brazos lo vamos a dejar un poquito más sueltos de lo normal Porque va a llevar la bata encima y entonces lo vamos a subir un poquito más de aquí ¿Veis? No están abajo como normalmente deberían estar. Lo vamos a dejar levantados para que al ponerle la batita encima podamos jugar con estos movimientos y sobre todo con la altura para que nos haga la manga un poquito más... Como, como con más vuelo, con más gracia. Entonces vamos a dejar a Mía y vamos a empezar por las braguitas. Yo he cogido un calcetín. Este es muy pequeñito, pero es que Mía es muy delgadita. Es alta, pero es muy delgadita. Eh, vamos a hacer un recordatorio de cómo hacíamos las braquitas y la ropa interior, aunque os dejaré enlaces para que veáis que no solamente se hacen este modelo, hacemos algunos más en el taller. Y de hecho, eh, Rosario nos ha dejado unos tutoriales muy bonitos también para hacer este tipo de ropita interior. Bueno, de un calcetín eh, pequeñito, este es de bebé, este tiene una medida de unos 10 centímetros es muy pequeño este calcetín lo vamos a doblar aquí a la mitad y vamos a doblar justo por donde nos marca la mitad del talón veis justo por este lado vamos a hacer un corte y ahora vamos a cogernos esta parte volvemos otra vez a dividirlo en dos y vamos a dejarle como un centímetro y medio más o menos. Y vamos a hacerle una, una pequeña formita para las piernecillas. ¿Veis? Una cosita así. Y ya tendríamos la braguita. Solamente nos quedaría hacerle unos pespuntes o un, un cosidito. Lo podéis hacer a máquina si queréis. Yo lo voy a hacer a mano. Mirad, vamos a cogernos un dobladillo pequeñito, pero muy muy pequeñito. Y vamos a doblarlo dos veces. Vamos a hacerle... Pues eso, un dobladillo. Si lo coséis a máquina, recordad que tenéis que poner la aguja para, para licra. Al menos con este tipo de calcetines que son elásticos. Eh, la aguja es punto balón o punta redonda o licra o jersey. Se llama, tiene varios nombres. Según en la zona donde estéis la encontraréis con uno u otro nombre diferente y esto eh, bueno lo vamos a hacer un poco a cámara rápida porque solo es esto solo es ir pasándole este pequeño pespuntillo yo es que tardo más en cambiar la aguja de la máquina que en hacerlo a mano pero vosotras decidís cómo hacerlo cuando lleguemos aquí damos un medio giro y otro medio giro muy pequeñito y aquí en la parte de fuera vamos a dar una puntada para asegurarlo y ya continuamos haciéndole la forma que hemos hecho con la tijera Bueno, pues ya llegamos aquí, vamos a hacer un remate. Vamos a darle un nudito. Y así vamos a ponerla del derecho y se la vamos a poner a, a Mía. Nos va a resultar más fácil colocarla así que, que hacerlo de la otra forma. Eh, hemos hecho también eh, las piernecillas de Mía con la forma más humana. Después eh, os voy a dejar también el enlace de cómo, cómo hacerlas porque es tan tan sencillo y ya lo hemos hecho en otros, en otros vídeos. Que bueno, pues os lo comentaré así un poquito por encima, pero es, eh, os dejaré el enlace y así lo veis con más, con más calma. Ahora lo que vamos a hacer va a ser cogernos un punto de cada lado y vamos a ir haciendo como una especie de cruces. Eh, vamos a venirnos más hacia la esquina Vamos a ponerlo así que nos resulte más cómodo Y vamos a coser un puntito de un lado y otro puntito de otro y ahora vamos a tirar del hilo y vamos a juntar las dos partes nos va a quedar así ahora una vez que ya las hemos unido vamos a darle una puntada como si estuviésemos haciendo un ojal para que así las, las nenas si le quieren quitar la ropita pues queden bien aseguradas repito que podéis hacerlo a máquina todos estos pasos no hay un patrón de cómo trabajar cada una trabaja como le resulta más fácil o más cómodo está bien que vayamos cogiendo eh, ideas de todas pero después la que decidimos decidamos que seamos nosotras somos las que al final vamos a sacar nuestro trabajo adelante y debemos hacerlo cómodamente bien pues ya tenemos la braguita hecha vamos a esconder el hilo sabéis que a mí me gusta esconderlo y vamos a cortar y ya tendríamos la braguita puesta Sombraguitas de quita y pon ¿Veis? Le queda súper, súper graciosa A mí por lo menos me gusta mucho Podéis ponerle un lacito Podéis ponerle una flor Podéis ponerle lo que lo que os guste Yo en esta ocasión no le voy a poner nada La voy a dejar así, tal cual eh, Mirad eh, Lo que hemos hecho con, con las piernecillas Y aún tengo aquí el nudo Es eh, meter un hilo Normal con una aguja ¿no? un poquito que sea un poquito resistente, un poquito fuerte. Entramos desde aquí y más o menos a medio centímetro de la rodilla salimos y entramos, salimos, entramos, salimos. Todo por la parte interior de la piernecilla y después se maquilla y ya la tendríamos lista. Que por cierto la voy a maquillar ahora. Lo vamos a hacer como os lo expliqué en el vídeo. Solo pongo con lápiz pastel, un, un puntito en cada lado. Y ahora con este pincel que es duro, es un pincel de estarcir, lo que hago es que lo, lo difumino. podéis utilizar eh, ceras, también pastel, podéis utilizar eh, colorete, polvo compacto, lo que os guste a vosotras. Y ahora con esta parte que ya tengo, el pincel digamos manchado le doy un poquito a la parte de fuera de la rodilla a mí me gusta que se que sea un color tenue si os gusta que se note más pues le dais más Es que en esto no tenemos no tenemos mucho más hay tantas formas de hacer un trabajo como personas cada una aplica la técnica que más cómodo les sea. ¿Veis? Yo, una vez que lo tengo así, voy dejando una pequeña marca. Este pincel me gusta mucho porque es muy, muy duro y me permite poner color solo donde yo quiero. Se llama pincel de estarcir y es porque tiene las. las los pelillos, las, las cerdas, aunque esté mal dicho, pero se llaman así también. Eh, bastante duras. Pero eso se llama así, pincel de estar Si no tenéis este tipo de pincel, podéis utilizar un bastoncillo de los que utilizamos de algodón. Ya os digo que esto es según lo que, lo que tengáis. No hace falta que compréis todos los materiales poquito a poquito... Iréis haciéndolos con ellos. Si no tenéis una cosa, inventar. Seguro que en el taller, en el baño, en algún sitio, encontréis algo que, que os pueda servir. Bueno, pues más o menos quedará así. Después, al irla vistiendo y demás, todo esto se va a ir eh, cambiando el color. Vamos a irla dejando cada vez menos colorillo. Bueno, pues así es como vamos a dejarle las piernecitas. Bien, ahora, una vez que ya le tenemos puestas las blanquitas, vamos con los zapatos. Mira, yo le he hecho esta zapatilla. Es una zapatilla reversible. Podemos ponerla por ambas caras. ¿Veis? Eh, yo la he probado y le queda bien, pero bien totalmente de pie. Quiero decir que no le he puesto absolutamente nada dentro, ahora la vamos a hacer, la otra, la otra zapatilla la vamos a hacer juntas y ya veréis que no lleva nada, pero eh, mía se mantiene de pie, solo con la forma de, de ponerle la parte de abajo, que esto ya lo sabemos todas, lleva un cartón duro y con, esa, con ese cartón duro eh, se consigue que se queden de pie esta y las muñecas que van con esta técnica y ahora con esta zapatilla como veis eh, se va un poco de lado porque es un poquito más alta ahora mismo está más alta que la otra piernecilla pero como veis eh, se queda perfectamente sin problema veis se queda bien entonces no necesitamos ponerle dentro nada si tenéis alguna duda o si no se os mantiene bien ayudaros con otro trocito de, de cartón rígido en la parte de, de dentro de la zapatilla ya os digo que en esta ocasión no hace falta eh, después la podemos poner por el lado que más nos guste cuando ya la tengamos vestidita mira tengo que quitarle Todavía la marca de, de bolígrafo, pero prefiero hacerlo delante de vosotros, la, las zapatillas y las cosillas, para que veáis que son súper fáciles de hacer. Mirad, ¿veis? Así también le queda muy bonita, con la parte de, de rayas. Pero veis lo que os digo, en el momento en que ya se le sube un poquillo el, la altura, eh, ya le puse más abajo mantenerse. ¿Veis? Así con las dos, con la otra zapatilla del otro color también le queda bonita y también se mantiene de pie. Vamos a hacer la, la zapatilla y veréis qué sencilla es. Mirad, yo he sacado ya los moldes. Eh, recordad que tenéis que poner las dos zapatillas exactamente iguales en lo que es el montaje del sándwich. Porque si no, nos puede quedar cada una mirando para un lado diferente. Eh, vamos a cogernos primero... Un tejido, yo he cogido dos eh, diferentes. Vosotros podéis cogerlo como más os guste. Vamos a hacerle una costura al medio y vamos a poner otra vez eh, en su sitio, mirando los derechos hacia nosotras. Cosemos derecho con derecho, hacemos un pespunte y después damos la vuelta. Ahora nos vamos a coger, creo que yo he cogido la parte eh, de rayas mirando para mí. La zapatilla son dos partes, la suela y lo que es la parte de arriba, esta parte de aquí. Vamos a ponerlo así y así lo vamos a ver mejor. Mirad, esta es la zapatilla. Esta es esta parte y esta es la parte de abajo. La parte de arriba la vamos a hacer coincidir con la costura. Primero vamos a poner el derecho, de, en este caso yo estoy utilizando forro polar. El derecho del forro polar, en este caso blanco, lo vamos a poner mirando hacia nosotras. Después eh, vamos a ubicar la zapatilla y vamos a coger que esta línea de aquí nos caiga justo en la línea de, de la costura. Y lo vamos a marcar, porque esta va a ser la referencia que vamos a tener a la hora de montar la zapatilla y coserla. Vamos a hacerle por aquí una marca y ahora vamos a cogernos la zapatilla y eh, la otra parte del otro forro polar en este caso en rosita y vamos a poner derecho con derecho de tejidos derecho de tejido estos dos ya van del derecho y derecho con derecho y lo vamos a poner en este, en este orden, un sándwich. Ahora, esta línea que os he dejado marcada aquí, es la línea que va justo al, a la costura. Hasta aquí. Es como si hiciésemos, mirad, tiene que venir así. ¿Veis? Esta costura tiene que venir aquí. Entonces, vamos a unir esta línea con las dos costuras que tenemos en la parte de abajo. Y vamos a buscar que nos coincida la parte redondeada con la parte redondeada que tenemos en la zona de abajo entonces vamos a ubicarla de esta forma y vamos a dibujar le vamos a dejar un trocito sin coser y lo vamos a hacer en esta zona de aquí abajo redondeada cuando ya hayamos salvado la parte de la costura así nos va a resultar más fácil de tener menos telas porque en la zona de aquí que es la que mejor nos iría para coser tenemos demasiados tejidos bien, pues ya lo tenemos vamos a la máquina recortaremos todo el, el exceso de tejido y daremos la vuelta por el trocito que dejemos sin abrir. mira yo lo voy a dejar, por ejemplo, desde aquí hasta aquí. No hace falta que dejemos mucho trozo, ¿eh? Yo, no sé, os lo voy a marcar, por ejemplo, de aquí a aquí. Muy poquito, como un centímetro y medio más o menos. Eh, voy a la máquina de coser y vengo seguida Pues ya lo tenemos cosidito. Vamos a ayudarnos con las tijeras de zigzag porque es muy redondito el... La, la zapatilla y así no vamos a tener que dar piquetes si no tenéis la tijera eh, sí que tenéis que dar piquetes alrededor para que os asienten un poco las costuras vamos a recortarlo bien bien al filo más o menos menos de medio centímetro muy poquito porque el forro polar es muy grueso si no tenéis forro polar le podéis poner fieltro o también tela de, de toalla que también quedan muy bonitas yo cuando hicimos la de la del baño que, que fue el reto que nos propuso Almudena yo utilicé eh, la toalla y me gustó mucho el efecto que, que tenía también bueno pues ya que lo tenemos le vamos a dar la vuelta Solamente nos quedará coser con una puntadita invisible este ese trocito de aquí que tenemos sin coser. Y ahora verificamos que nos hayan quedado las dos para el mismo sitio. ¿Veis? Aquí tenemos la de flores con rosa y debajo blancas. Y la de rayita rosa con blanco. Es importante que anotéis bien las la forma en la que montáis el, el sándwich sino no, eh, después de tenerlo hecho os puede ocurrir que os encontréis con la sorpresa desagradable <risa> que ha quedado una mirando para uno y otra para otro que eso suele pasar bueno, pues ya está esto le vamos a coser aquí este trocito como veis, hemos dejado muy poquito y lo vamos a hacer con una puntada invisible y ahora yo lo que voy a hacer no la voy a planchar porque no quiero quitarle esta gracia que tiene de, de este volumen. Pero le voy a quitar con, con un secador. Le voy a quitar los, las marcas de, del bolígrafo borrable. ¿Veis? Esto simplemente lo hacemos así. Una puntadita invisible. Y ya la tendríamos hecha. Y ya tendríamos las zapatillas. Podréis ponerle, si queréis, pedrería, perlas encajes puntillas yo las voy a dejar hasta el último momento porque quiero ver cómo queda y después pues bueno según como yo la vea le puedo poner o no más detallitos bueno pues ya tenemos las zapatillas se las vamos a probar aunque ya os digo que yo después tengo que pasarle el secador para quitarle los colorines de, del bolígrafo veis le queda súper graciosa a mí me gusta mucho este tipo de zapatilla para, para eh, como la vamos a vestir hoy a mía claro pero ya os digo con toalla queda súper súper graciosa también los patrones ya sabéis que serán gratuitos y os los dejaré en la cajita de información, si es para retos, sabéis que tenéis que esperar un poquito más. Y si la queréis hacer antes, eh, poneros en contacto conmigo en, en mi grupo de Facebook, El Taller de Amparo, y allí los tenéis gratuitos. Bueno, pues mirad, ya la tenemos aquí preparada. Mirad qué graciosas les quedan. Son súper, súper monas estas zapatillas. <ríe> Parece algo, un personaje. Bueno, pues voy a limpiar un poco todo esto y vamos a empezar a vestirla. Mirad, he cogido un trocito de, de tejido en esta ocasión en, con rayitas en rosa y le he puesto 50 de ancho por 20 centímetros de alto. Lo que le he hecho ha sido remallarlo los dos, los dos bordes, tanto el de arriba como el de abajo, y lo he cosido también a la mitad. Y ahora lo que voy a hacer va a ser cogerle una bastilla a la parte de abajo, de más o menos un centímetro, porque la quiero que sea anchita eh, más o menos dos centímetros y lo voy a coser a máquina vamos a hacerlo súper rápido y muy muy fácil este camisón va a estar hecho en nada bueno, una vez que tengamos ya eh, cogido esto yo eh, os comento que a mí me gusta coserlo así me gusta primero coser los laterales y después hacer el bajo porque me parece que queda como más uniforme pero cada una como más os guste y ahora en la parte de arriba voy a hacer igual le voy a hacer otro dobladillo este va a ser un poquito más más grande y ahora os voy a decir la medida de, de el final de, de cuánto queda este camisón lo voy a hacer así porque en esta parte de aquí le voy a poner un pasacintas que es lo que me va a hacer eh, conseguir ese rizo y ese vuelo de, del camisón y como lo quiero que salga desde el pecho pues he pensado que esta forma va a quedar muy bonita también le vamos a colocar unos tirantes pero Primero voy a hacer la parte de arriba, la parte de abajo y le vamos a poner también nuestro, nuestro pasacintas. Mirad, yo he calculado que me quede así, cortito, porque lo que quiero es que se le vea la piernecilla ya que le hemos hecho esta pierna tan bonita pues que la luzca y aquí después le vamos a poner los tirantes pero os digo que ha quedado un tamaño de 15 centímetros y medio de altura ahora vamos. bien pues como veis yo ya tengo aquí prácticamente preparado el pasacintas le voy a pasar un pespunte y le voy a dejar un poquito arriba como un centímetro poco más o menos más o menos un centímetro y a esa distancia voy a colocar mi pasacintas lo voy a poner de esta forma le voy a pasar un pespunte por arriba y uno por abajo y ya una vez que tenga hecha la bastilla y la parte de arriba solo nos quedará ponerle los tirantes y tendremos listo este camisón bueno mirad ya le he puesto estas cintas que os voy a comentar cómo lo he hecho y así lo podéis poner incluso al tiempo que ponemos el pasacintas. Yo lo que pasa es que como voy tomando medidas, bueno, pues lo he hecho un poco sobre la marcha. Pero así ya os lo puedo comentar y lo podéis ver más fácilmente. Mirad, vamos a cogernos el centro de la costura con el centro de el, nuestro camisón. Vamos a buscar nuestra mitad y de la mitad la otra mitad. Y cuando la tengamos ubicada desde el centro hacia el lateral vamos a contar 6 centímetros, y en cada 6 centímetros vamos a ir colocando nuestras tiras de, de los tirantillos. Eh, se hace cuatro veces: del centro siempre hacia un lado, 6 centímetros, 6 centímetros, y lo mismo de la parte de atrás. Y ya nos quedaría preparada nuestras cintas para coser, para coger el el camisón a nuestra a nuestra mía. Ahora vamos a seguir pasando nuestro pasacintas. A nuestra cinta. Y ya tendríamos terminado este camisón. Como veis es muy sencillo. Y la verdad es que yo creo que le va a quedar súper súper bonito. Vamos a... Yo utilizo este este cacharrito que a mí me gusta mucho pero podemos utilizar un alfiler o cualquier otra cosa esto es un pasacintas y ahora ya solamente nos queda ponérselo a nuestra mía eh, recordar del centro a la izquierda del centro a la derecha 6 centímetros colocaremos cada una de las tiras de, de los tirantes y ahora lo que vamos a hacer va a ser sujetar con un alfilerillo la parte central de la espalda para que nos dé un poco de, de sujeción y haremos igual con la parte de delante. La pondremos justo más o menos al medio. Y así ya podemos tirar de nuestra, de nuestra cinta sin ningún problema. Vamos a repartir bien el vuelo y vamos a hacer un nudo. Ya podemos quitar los alfileres y ahora ya sí que sujetamos. A las los tirantes al cuerpecillo vamos a hacer aquí un lacito estos me recuerdan cuando yo era pequeña y mi madre me hacía los camisones y los vestidillos y me gustaban mucho este estilo con los lacitos en los hombros la verdad es que me encantaban Y hacemos igual en este lado Y bueno, pues de esta forma nos quedaría este camisón. Mirad qué bonito que queda. A mí la verdad es que me gusta muchísimo. Solo nos quedará repartirle el vuelo. Y ya tendremos terminado nuestro camisón de quita y pon. Así la nena le puede quitar y poner cuando, cuando le guste más a ella. Mirad qué bonito. Es una preciosidad bueno pues vamos a continuar y vamos a hacerle la batita pero yo creo que antes lo que voy a hacer va a ser ponerle la cabeza porque así me va a dar también un poco de, de visión sobre si, la, si quiero más grande o más pequeño o con más o menos vuelo creo que primero le voy a poner la, la cabecita y así yo creo que estará mucho más presentable. Pero vamos, así es como va quedando. Es una monada. Vamos a por el siguiente paso.